A huevo que sí, porque luego están diciendo cosas más... ¡Mira! ¡Mira cómo, cómo ya me llevo bien con Luisito Comunica! Eh. Claro que sí es, nada más que se ve más entero. ¿Verdad? Se, en se el ve el más Comunica? joven. ¿Cómo ¿Con está, ¿Con ¿Con está? ¿Con ¿Con no? Ya ¿No es el... Luisito Comunica? Sí ¿verdad? es, ¿verdad? A ver, di Pimpollos. ¿Qué onda no, Pimpollos? Eh. A ver, pues, sí es, sí Sí, sí, es. Es, sí es, Estamos llegando aquí a una pinche locación para grabar un, una parte de que tenemos que hacer ejercicio. Gracias, Y Porque quiere, a huevo, quieren mostrar sus pinches chichotas. Pinche <risa> chichotas. <risa> <risa> ¿Has escuchado mi exitazo senos de hombre? Ah, la de que bellos son, son tus senos de hombre. Sí, pero ah, hay otra. ¿Cuál? Pues que ¿qué bellos son tus senos. Qué bellos son mis senos, mis senos. Son mis senos, mis senos, de hombres. Mira, ah, no, mira no es que su... nos está hablando Vamos a contestar Sí, bueno eh, Te paso a mi secretario Hola, ¿Ay, ¿Jorge de lección? Hola, Jorge, ay perdón, es que ay, soy súper fan tuyo, Jorge Ay, me encanta la de Matute y todo eso. Me encantan la, todas las canciones que canta tú. La, la de esta, la que cantaron con Belinda, ¿cómo se llama? Esa es la de qué bellos son tus ojos. No, pero la del señor D'Alestio, que me encanta. Ah, sí, ya, la, la macana del Matute. <risa> Esa es la que te encanta. ¿Qué tranza? Soy Adrián Uribe. <risa> Nos agarraste aquí cogiendo. Digo, <risa> grabando. Yo. Yeah. Oh. Yeah. Oh. yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Un día me senté a navegar por la web. Como saben, soy el dueño y el dios del internet. Me puse a ver tu tuba y a sorpresa me llevé. Y una bola de pendejos fue todo lo que encontré. Primero una morra con voz de pinche rata. C... Tanto pinche desmadre Voltea ¿Tú? nada más. Todo este desmadre y no tiene una pinche camiseta para que haga ejercicio el pinche Víctor. No mames. No, esta lo me deje quitar. Porque no lo este. es que puede hacer es Porque esto sí te puede sacar. Esto. A los artistas les pegan las arrugas así con grapas para que no se arruguen y estén así. Están diciendo que le van a quitar las grapas y ya se va a hacer viejito. No, las grapas del saco, carnal. Ah, pinche pero... escorpión, me cae quitetazo. Te estás... Se están rifando unos madrazos y tú estás comprando todos los boletos, carnal, ¿eh? Como aquella ocasión... Mi querido que Chavira, de... aquí chambeando Mario para ti, A Mario le pasa... Mientras no. tú, tú te estás comiendo, <ríe> unos... <ríe> te estás comiendo <ríe> unos... ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó? Oye, Tengo que poner mi queja. No hay suficiente gente morena atrás. Quiero que sea la mitad morenos, la mitad güeros. No, sí hay, sí hay, sí No, son más güeros. Me está saliendo el calostro, dice, joven. No, nada más, ve, pégame Yo te ¿Cómo? pego, güey, no hay pedo ¿Qué vas conmigo? Yo quiero resolverle rápido las cosas, no quiero Ahí está, señoras y señores, ahora sí te traje, carnal, para que veas, mira, así como está la gente haciendo. Ustedes síganle, ustedes síganle, no los queremos sí. interrumpir. Hola, hola, ¿qué hacen? Es casualidad. salir a la Mira, te voy a No, güey, son, son deportistas reales. Eso, eso, eso, mira, eso, mira eso. escorpión dorado, te traje aquí al parque, ¿por qué? Porque la gente la ha vivido engañada todo este tiempo, que el día es del internet, que el luchador. Güey, eres puro pájaro, en algún güey. Soy de superar, En tu vida que... has hecho ejercicio, güey, es Y se lo voy a demostrar al termana. público. Eh, ¿Perdón? No, no, no sé qué dije. Vamos a hacer una cosa. ¿Qué te parece? Estoy guardando energía. Si nos echamos primero unas lagartijas, a ver quién aguanta más. Unas lagartijas. Una lagartijas. ahí está lagartija. Nunca has hecho lagartijas. Solamente? Es que yo cuando hago ejercicios con Kama Sutra. Ahora, eso va después, eso va después. Dana, sí, si soy yo, el más guapo de México. No vais a decirle al escorpión de quién estás realmente enamorada. Sí, del peluche en el tablero, no del peluche en el Este el güey, güey ni tiene peluche en el estuche, el... no, Porque me rasuro, porque me pues sí, rasuro. Porque, se te eh, cae. porque a mí no me gusta traer sargazo, cariño. No, porque aquí es lo que lo que da Dana, Dana, no te voy a decir una cosa, Dana. Virilidad. Te lo juro. Ojalá y me conozcas en persona para que veas lo que es. Reebok, para y que, no conformarte con suadero Para que te cagues de risa un ratito Dices, no mames, yo ¿sí? es una suertuda, qué bárbaro Mira, puro suadero, esto es Revive, <risa> Esto es prime rib prime prime <risa> Cuéntenla, por favor una. A ver, ayúdenme a contar porque dejen de estarle haciendo playback Ni siquiera están haciendo ejercicio Están haciendo playback, cuéntenme, por favor No, ya no nos y duró hice. una Y, venga Una, dos, tres Claro, te estoy apoyando Te estoy apoyando estás Hizo tres, nada más hizo tres Voy a ver no, si no, a ver no. Si sale cuatro Uno, dos, tres, cuatro Baja más Baja más Vamos a hacer a ver quién hace más fondos carnal. Vamos a hacer a ver quién hace más Venga de ahí, órale <risa> Carnal, aquí, sí, a ver quién hace más yo te, voy, yo te voy poniendo la muestra Se dice así Cuéntale, por favor. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Más Haz diez para no desgastarme mucho. A ver si puede hacer uno, aunque sea Son diez. Tendrías que hacer once para ganarme, carnal. <risa> ¿Qué es o okay, qué, güey? ¿Qué mierda, gimnasia artística. No, güey! Pues. Nah, pues es que que que no, no, no, no, no, no, no, no, a ver ver no, órale. no, a ver si aguanta. no, no, sin pisar, güey. Sin pisar. <risa> sin pisar. <risa> Va, órale. órale! <risa> no, no, no, no, ya no, no, no, no, no, no, no, no, no, mis no, no, no, no, no, no, no, no, no, 10, 10, 11 10 1, 2, 3, 4, 5, 6 Me los saco Señores, señores no, no. En exclusiva sí, Para Rolando con el Víctor El Víctor Dorado Lo que tiene de luchador <ríe> Lo que tiene de luchador Yo lo tengo de rubio Fernando. No. Muy parecida a tu producción, ¿no, güey? Así la hago yo. yo. Pero yo no me gusta decirlo, pero yo tengo 10 costureros para que no se hagan bolas con los colores de los hilos. Pero además son mancos, ¿no? Sí. Hace, Uy, tienes que usar las manos para... No, mames, qué, qué chafa producción, cabrón. Una... ¡Ah! <risa> bueno. Asustame, piche de panteón. Pero también le dicen Ram. Ah, ok. Nos vemos Raúl Gutiérrez. <risa> bueno, Nos vemos Teo González y Gracia. ¿Ya grabando? Ya estamos grabando, Ah, ya grabaste las pinches andeses de. No mames. Sí. Pues yo no me gusta invitar gente corriente. <risa> ¿Cómo el se top. llama tu nombre? Yo soy Víctor Pérez López, alias el Víctor Carnal, su bala lugares. Ustedes lo pidieron sin durante años y hasta ahorita se lo hizo a este pinche cara de mi miembro, Víctor al volante con el escorpión de oro. Como no, le la... clavo tu yoga <risa> al el anillo periférico. <risa> <risa> ¡Qué a pinche escorpión! Ya a... lo teníamos muy cantado, hasta, hasta que vas a tener rating en tu no, pinche sección, güey. Hasta acá cayó, güey. No, no mames, no. si yo te voy a sacar la cuenta, ¿cuántas veces me habías invitado? ¡Cállate me pegó un pinche susto acá, cabrón! Te voy a sacar a pasear, <risa> carnal. Eh. A mí no me provoques porque yo soy barrio, carnal. A mí sí se cuál, me dan el barrio? Barrio, cabrón? Hola, hola. ¿Quién es el hombre más guapo de México? El Vitor. El escorpión dorado. ¿Eh? Ah, dice que ¿Quién es está aquí. más guapo, el Vitor o el escorpión dorado? El escorpión. Ahí nos vamos, ¿no? Sí, de los tres, ¿saben quién está más guapo? Nadie. Ah, Son <risa> Eres más pinche corriente que un eructo en misa de ocho. Tú, bichos campeón, en serio. Ya para que alguien de barrio como yo se saque de onda. Y mira que mucha gente dice, ay, Víctor, ya se... Porque como ya está en la televisión y tiene harto rey y todo, yo no yo no he cambiado el dinero y la fama no me han cambiado. Yo, cuando era pobre, mi jefa me lavaba mi ropa. Ahora que tengo la net, me sigue lavando mi ropa, mi jefa. <risa> Tripa reviento estada. un poquito de queso babas? Uno, yo, yo quiero cinco de tripa reviento está buena, está buena, está buena. No mames, nos van a invitar, ¿no? No, los, no, no creo huevo, que sean huevo, unos pinches abusivos de este mierda. Aquí, a, a huevo. <risa> uy, uy, no mames, cabrón, ya se hizo la pinche cola. Estamos siempre. ¿sí, ¿A qué se baja el cabrón, va? Pues sí, wey, aquí, aquí están los adinerados, sí, ¿no? A de este a lado. Ya dejen pasar, a Nunca en tu Yo, vida cámara, no que... pendejo, le está rayando el carro. Estás viendo que es su primera cita y le invita a los tacos y Nunca. te rayas y le.. Escucha una cosa. ¡Re papá ¡Re